Oye, ahora sí viene con Retando a los Visajosos, ¿estás preparado? ¿Liso? Antes que todo, a mí me gusta tener unas preguntas muy preparadas para mis mega invitados, así que aquí no importa responder bien o mal, eso Aquí lo que importa es que te las sabes. Él te dice así, ¿por qué los picapiedras festejaban Navidad si vivían en una época antes de Cristo? Porque la Navidad se ve bonita y las caricaturas siempre están de, del lado de la estética. Si los hombres todos son iguales, ¿por qué las mujeres se demoran tanto en elegir? Porque las mujeres son un poquito más inteligentes. Porque cuando usted está en un semáforo en rojo, tiene siempre a alguien en el auto de al lado con el dedo en la nariz? O sea, o sea como porque siempre tiene eso este yo tampoco lo entendí. ¿Cómo puedo saber cuántas vidas le quedan a, a mi gato? No, mi gato, por lo menos mi gato, en mi casa las tiene todas completas. A, a excepción de uno que le faltó una vida porque se desapareció hace poco. Quiero que nuestro amigo jefe de prensa nos dé un tema para que improvisemos algo en el Improvisa Challenge. ¿Listo? ¿Con la La? ¿Con la La? ¿Listo? Oh. Me encuentro con Mike y Warner Music Escuchando la la la la la la la la la la la la la este tema está bueno y la pasamos muy rico. Con la ley, la ley, la ley, la ley, la ley, la la la la la la la la la la la la la Empezó a pasar. Vine a la, la, la, la. Ella es una diabla, la, la, la. Y con la gente de Claro Música vamos a cantar, la, la. La, la, la, la, la, la, la, la, la. te digo, May, que esa niña está muy la, la. Y la encuentro muy bonita, muy bebecita. Y no sé qué estoy diciendo, pero quiero decirte que la, la, realmente quiero escucharla porque va a estar bien light. Ooh. Ah, pero bien, bien. ¿Sabes que Si te empezamos a recomendar unas clases de improvisación. <risas> Que el día que consigue unas grandes de me invitan porque no tengo ni idea tampoco, parcial. Lo importante es que se le envíen al tu bien. Ay, me gusta, no me gusta. Mis amigos dicen que tú no me convienes y yo lo sé, pero aquí tú me tienes. Tú eres una diabla, lala, la. tu mente, baby, es muy mala, la, la, Tu beso me tiene mal y de esa maldad quiero más. la. la, la, la. Chao, chao que habla la la tu mente baby es muy mala la la la